Y estamos grabando. Hoy es el día 1 de mayo del 2020, uh, y estamos reunidos, queridos her hermanos y hermanas, para hablar de, del comportamiento humano un poquito, el efecto del entorno sobre ello, y también sobre el libre albedrío. Y hemos visto tres vídeos para prepararnos un poquito y eh, quería saludar primero, a, tenemos un amigo nuevo, con nosotros bueno, dos amigos nuevos, Nico y, y Paulino. Uh, pienso que como somos tantos y casi cada día ahora estoy, o cada dos días estoy añadiendo gente al, al chat, lo que sería bonito es que cuando entra alguien nuevo, todos le saludamos y le decimos hola, soy Soña de Canarias, hola, soy David de Venezuela y tal. Y así rompemos el, el hielo un poquito, porque si no, si lo hacemos al principio de cada... Reunión, la mitad de la grabación es saludos. <risa> eh, bueno, entonces, todos habéis visto los vídeos, Paulino ha visto casi todo, bueno, ha visto la mitad, pero igual está aquí para, para hablar del tema. ¿Qué habéis llevado de este, qué mensaje habéis llevado de estos vídeos? Sonia, empiezo contigo. ¿Qué es lo que más te quedó en la mente de lo, después de ver los vídeos? El Monopoly, la verdad que me llamó un montón la atención, porque yo quería creer que no todos los ricos son unos capullos, pero se ve que el dinero contamina, ¿no? Contamina Ajá. el corazón. Puede contaminar, sí, sí, puede contaminar el pensamiento. Nico, ¿qué llevaste tú de, de lo que vimos? ¿Qué es lo que más... No llegué a ver los, los videos, llegué a ver eh, unos 10 minutos aproximadamente del Monopoly, así Ajá. que no, no llegué a ver, este, así que me, me pongo en modo escucha activa y cualquier cosa les le pregunto. Dale, de acuerdo. Adi, ¿hubo algo que a ti te destacó en los videos, algún mensaje que, que recibiste que era nuevo o que reforzó algo que ya sabías o pensabas? Bueno, que el entorno te, digamos, te, influye en las decisiones que vas a tomar y tal. Uh -huh. y, pero aún así yo creo que también, o sea, sí que te influye, ¿no? Está claro que si, digamos, no estás preparado o no estás mentalizado, uh, te vas a dejar llevar, ¿no? Por, digamos, por lo malo o por lo bueno, ¿no? Depende de cada cosa. Pero si tú tienes, digamos, una meta o quieres conseguir algo, yo creo que da igual el, el entorno. Sí que será más difícil, ¿no? Pero siempre se puede llegar a la meta que te has propuesto. Vale, de esto podemos expandir un poquito. Eh, espero que lo apunto. Pablo, ¿qué te llamó a ti la atención más de, de lo que hemos visto? De una, la verdad es que una de las cosas que más me... O sea, me parece que somos más o menos conscientes de que el medio ambiente pues no sé, nos infiere a todos, evidentemente. Pero una cosa que me gustó mucho, que además me da esperanza, que dijo el Paul Riff en, en la charla de TED esta, a, al final es que aunque resulte que cuanto más dinero o poder o estatus tengas, también va a acorde con tener menos empatía y, y, y menos pues, ganas de ayudar, por decirlo de alguna manera, también resulta que con, que con muy pocas ideas que le cambien la conciencia, ya para él el cambio es grande. Y de hecho habla de varios ricos que ayudan con muchos proyectos. La verdad es que habla de Bill Gates... Y también Bill Gates pues, tiene sus cosas, ¿no? Pero me gustó ese, ese punto de esperanza de, aunque llevemos 3.500 años atados al concepto de tenencia y estatus, eh, a poco que se cambie un poco la conciencia, ya te cambia completamente la visión. eso Ese punto me pareció casi uno de los mejores de la charla. Sí, que con más información cambiamos de cambiamos de forma de pensar de, forma de, de comportarnos ¿no? hola, saludos tenemos otro nuevo amigo eh, Gabriel, ¿qué tal? Gabriel, ¿nos escuchas? <ríe> Gabriel uh -huh. Gabriel, ¿nos escuchas? <ríe> me parece que no me parece que no Gabriel. ¡Gabriel! Ah, ¿ves? no escucho nada. Um, ajustar la conexión. El Jack asegura que el jack está bien enchufado no, no, no sé por qué hablo si no me va a escuchar David, ¿qué es lo que más te llamó la atención a ti de, de los vídeos Bueno eh, para serte sincero no tuve oportunidad de verlos ¿okay? pero sí me gustaría complementar en función a los comentarios previos que has dicho es un hecho de que el entorno afecta el comportamiento humano eso es una verdad, ¿verdad? Que yo considero que eso es algo muy importante que mucha gente no lo entiende y no lo interioriza. O sea, sigue viviendo la vida un día a la vez y cree que todo es parte normal, ¿verdad? Y entonces no se da cuenta de que el entorno está afectándote el comportamiento. Eso, o sea, eso es una verdad, ¿ok? Y yo digo que parte del aprendizaje hacia el cambio es primero estar muy consciente del entorno y segundo, ¿por qué no cambiarlo? Verdad? Aprender, tener la información necesaria, correspondiente, para eh, modificar ese, ese entorno, que eventualmente nos cambiará nuestro comportamiento hacia mejores personas. Considero yo que eso es muy importante. Evidentemente, ese cambio implica mucha educación. Oh. Por detrás, evidentemente, educación, como de, yo siempre lo recalco mucho, educación relevante, ¿okay? que es necesario. Considero yo que eso es muy, muy importante. Oh. Y es una tarea titánica de todos los días, digo yo. Vale, muy bien. Pues vamos a hablar, como la, la gente vieron casi todo, se ve que vieron por lo menos parte del, del vídeo sobre el, el juego de Monopolio. Uh, había algunas cosas que, que a mí me destacaron, um, el tipo de comportamiento que, que provocó el juego, que el juego era trucado. Gabriel, ¿te escuchas ahora? Sí, sí, ahora estoy escuchando. Ah, perfecto, perfecto. Pues entonces, antes de seguir, ¿tú viste los vídeos? ¿Podéis ver los vídeos? Sí, sí los pude ver. Muy bien. Es... ¿Qué, ¿Qué llevaste? ¿Qué mensaje era el que más te quedó en, el, en la mente de lo que viste? Mira, la verdad, yo ya, yo ya conocía ya conocía los videos, pero fue bueno. Fue bueno recordarlo porque uno constantemente va olvidando va olvidando las cosas que va aprendiendo. Así que lo que más me quedó fue. Eh, o sea, me quedó una, una preocupación. Es que, es que siempre en en este sentido. Una cosa que me preocupa es cómo llevar a las personas del estado actual al estado en el que deseamos que puedan estar las personas, uh -huh. que conozcan estas cosas y puedan darse cuenta de que, de que en realidad las cosas no son como se nos dijeron cuando, era, cuando éramos niños. Uh -huh. esa, esa sensación de, de preocupación es la, que, es, la que, es la que tengo, es la que me queda. Y, y lo digo porque en mi experiencia, bueno, yo soy profesor. Ah. Entonces mi trabajo es poder hacer eso ir transformando a las personas, llevándolas de un estado a otro que sea mejor. Entonces, en eso pienso, cómo, cómo, cómo hacer para poder eh, hacer que las personas puedan ver lo que uno ve. Eso. Muy interesante. ¿Qué, qué edad de niños enseñas? De 13 hasta 18 años. Uf, complicados. Sí. Los complicados, los complicados. Los más bueno, complicados. Jack siempre hablaba de re reforzar los comportamientos que queremos ver, los comportamientos positivos, sí. um, porque así los niños o la gente quieren recibir cosas positivas por lo que hacen. Y una palabra de agradecimiento o de alado, de oh, qué bien lo has hecho, um, o gracias por hacer esto… Dales un, un premio, aunque sea solo de palabras, un reconocimiento positivo para que quieran más de esto. Entonces saben que si comportan de una manera, recibirán el reconocimiento por ello. ¿no? Um, si, si les gritamos, si les y ojalá que yo hubiera sabido esto cuando mis hijos eran pequeños, si les gritamos, si les pegamos, si les castigamos encerrándoles en su cuarto, en realidad es un fallo en nuestro Poder um, controlarnos a nosotros mismos y es señal de que no tenemos otras herramientas para manejar la situación mejor. ¿No? Cuando caemos en el, el enfado, con cualquier solo no solo con los niños, cuando nos caemos en el enfado es porque nos encontramos sin las herramientas para mantenernos calma, y tranquilos para poder responder apropiadamente a la situación y a veces la gente la verdad que te meten y te meten y te, meten y te pinchan y te pinchan hasta que explotas y es muy difícil a veces recordar esto um, vamos a seguir hablando de, del entorno entonces porque el entorno es, es importante y los comportamientos que, que este juego en particular provocó por ejemplo uh, una agresividad dominante, empezaron a ...a mover las fichas con más fuerza, más ja, ja, ja. Um, si has jugado monopolio y has ganado, igual reconoces la sensación. También se sentían más privilegiados en el sentido con el derecho de comer de las chucherías que había. Los, los pretzels estos, que son estas cosas que parecen un nudo, muy salados. Cogían más, se sentían con derecho a hacerlo... Eh, empezaban a ser maleducados y menos sensibles al, a quien no estaba ganando, y cuando preguntaban al final por qué habían ganado, pensaban que habían ganado el derecho, que habían trabajado para ganar el juego. Se habían olvidado por completo que el juego estaba trucado y que se si habían sido eh, ...beneficiado con el doble de dinero, con más tiradas del dado... ...por un simple tiro de moneda. Habían tirado una moneda para ver quién iba a ser el que tenía más privilegios. O sea que era simplemente el 50-50 y podían haber sido el pobre en vez del, del privilegiado. ¿no? Entonces, eh, este sentimiento de privilegio, este, este eh, concepto de que son privilegiados se puede ver en la gente que tienen dinero, se creen que son más... que, les es, que, les es, uh, que la sociedad les debe esto por algo, ¿no? que son superiores o lo que sea. Y de hecho, ha habido un caso en Estados Unidos, que yo sepa uno, puede haber más, cuando un chico joven de una familia rico atropelló a un peatón con su coche, estaba borracho, y estaba conduciendo demasiado rápido y se, se atropelló un, un, un peatón. Y el juez le dejó sin castigo porque decía que era por la sensación de privilegio, que no era culpa del chico, era porque se sentía privilegiado. Entonces, de cierta forma el juez reconoció que el chico estaba afectado por su entorno, su, sen su sensación de que yo puedo hacer lo que yo quiero, pero no hacen al revés. Cuando es una persona que ha robado para dar de comer a su familia o cualquier otro tipo de crimen, no aplican la misma balanza a esto y es culpa de aquella persona. Y ahí es cuando entramos con el tema del libre albedrío. Pero más sobre esto... En un, un, un poquito, ¿no? Um, pero que estoy leyendo las notas que los tengo, están, ni los puedo leer. <risa> los tengo tan hechas en polvo. Entonces, como dijo Pablo, al final del vídeo del monopolio, se mostró de que uh, dándoles, mostrándoles vídeos a la gente rica o mostrándoles una situación de pobreza, como que les entraba más de que había cosas que ellos podían hacer con el dinero. Y que hay gente que, con dinero que están concienciándose de que la, la desigualdad que vemos hoy en día no puede seguir, que tenemos que cambiar cosas. ¿no? Lo que pasa es que, claro, si no saben de una economía basada en recursos, no les va a venir la, la lamparita que se les prende. ¿Había alguna, alguna pregunta o alguna duda sobre el tema del vídeo este que alguien quiere comentar algo que no les quedó claro. Sonia, te estoy viendo desde las cejas para arriba, cariño. <ríe> Ahí está. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el vídeo en particular? No. Porque es el vídeo más, más fácil de entender. Ahí te veo bien. Ahí está. Ahí aquí? <ríe> um, Pablo, dime. Eh, por lo que decían en este vídeo y ellos han hecho como muchos estudios eh, denotando eh, este, esta faceta de la sociedad eso de que pues estamos impulsados básicamente por nuestro entorno uh -huh. eh, eh, han demostrado muchas veces por lo que dicen en el vídeo también con un montón de varios experimentos que hicieron con un montón de gente eh, esta balanza extraña en la que cuanto más poder tienes, menos empatía tienes y eh, esto de lo que estamos hablando. Eh, y, pero existe, y lo pregunto por desconocimiento absoluto, ¿vale? Uh -huh. ¿Existe algún experimento eh, al respecto del libre albedrío que se haya hecho que demuestre que en igualdad de condiciones la gente es buena? ¿O es mala? ¿O, o eso no, todavía no se sabe? Yo no conozco ningún experimento así. Se podía investigar, pero si tú quieres buscarlo, si alguien más del grupo quiere buscar, sería interesante. Um, pero el tema del libre albedrío, no sé si realmente entra de esta forma, porque las decisiones que tomamos siempre vienen empujados por alguna cosa más. Eh, no es que tomamos la decisión así porque sí, siempre hay una razón por detrás. Uh, entonces, igualdad de condiciones no, no es necesariamente lo que se podría lograr, porque es toda la historia pasada que cuenta también, todas las experiencias que ha tenido una persona anteriormente que influiría en las decisiones. O en el comportamiento. Hola, Pablo. Sí. <ríe> Perdona, Pablo, ¿ibas a decir algo? Sí, entiendo que es muy difícil porque se necesitarían como generaciones para experimentar esto. Ent entiendo. Sí. Uh -huh. Claro. Eh, por eso, por eso, por eso mi duda, el preguntar si conocíais algunas fuentes que hablaron al respecto, simplemente. Uh -huh. Lo que pienso que si sí, todos vivimos en entornos. Uh, positivos, que nos refuerzan y nos dan cosas que, como en una economía basada en recursos, cuando tenemos todas las necesidades cubiertas, etcétera, etcétera, entonces las decisiones que tomamos serán más apropiados, más, más sanos, si quieres. Uh -huh. ah, David. Ajá, quería, bueno, complementando eso, lo del libro de eh, en un libro de autoayuda, en una oportunidad leí algo que me llamó mucho la atención. Y creo que eso de alguna manera lo he aplicado hasta el sol de hoy. Ellos comparan la mente comparan la mente como con un jardín. ¿no? Un jardín muy bonito, con flores, esto y lo otro. Pero ese jardín requiere mantenimiento. Si tú ese jardín tú no lo mantienes, el monte, los insectos, todo lo demás lo va a terminar destruyendo. En analogía con la mente, el mantenimiento del jardín es el conocimiento, las experiencias, ¿verdad? Y las vivencias, pues. Entonces, eso hay que cultivarlo constantemente, porque si no la mente, simplemente, como el jardín, al no cuidarlo, le comienza a salir grama, pestes, una cantidad de cosas y pierde su belleza, ¿no? Entonces, de alguna manera, eh... Eso nos puede, digamos, como a, a definir mejor, digamos, el libro albedrío hacia, como comentaste esto hace ratico, hacia en función a un mejor entorno, o un libro albedrío, pero con todo un bagaje de cosas malas, negativas, feas, entonces nuestras decisiones van a ir en parte acorde a eso también. ¿no? Claro, Claro, es importante darle de comer al cerebro información relevante, no cualquier basura. Y hay que eh, pisar un poco el pensamiento crítico ser un poco escéptico a veces cuando vemos según qué noticias en, en el periódico, en la televisión, en las redes sociales y saber empezar a, a, a buscar la confirmación o la negación de lo que es el, el, la información para ver si tiene realmente una fuente fiable o no. ¿no? Um, Seguimos con el libre albedrío, entonces. El libre albedrío también toca el, el concepto del me mecanicismo. Me, me cuesta. <ríe> o sea, el punto de vista mecanicista. ¿Qué quiere decir esto? No que somos máquinas, ¿okay? la gente se asusta. No que somos máquinas, pero sí que nuestro cuerpo, de cierta forma, es una máquina. Okay. Jack decía, no vemos sino que nuestros ojos reciben la luz y con la luz que pase, pasa por la retina y todo esto entonces vemos, pero si entramos en una habitación oscura no vemos y si queremos mover los ojos los ojos no mueven simplemente porque pensamos en ello hay unos músculos que mueven los ojos si no tenemos los músculos los ojos no moverán tenemos otra amiga que, ha, que se ha juntado ahora. A ver, he perdido uno. A ver, espera. Alguien más. Alexa. Ah, Alexa, hola, Alexa. Y Checho se ha unido también. Saludos. Hola. Eh, si queremos eh, levantar algo, no es simplemente nuestro cerebro que lo dice, sino que son pulsos eléctricos que hacen mover el, el músculo y que mueve. Sin ello no movemos. Eh, esto es nuestro cuerpo, ¿no? Como es una máquina, por así, así decirlo. Luego está el tema de... Eh, la gente dicen que el árbol cayó. Un árbol no se cae por sí solo. El, el árbol no decide caerse. Hay una razón por la cual el árbol cae. Puede ser que ha habido mucha lluvia... Y el agua ha quitado la tierra alrededor de las raíces, debilitándolas. Esto le hace perder un poco el equilibrio y viene una, un soplo de viento fuerte, un huracán, y tira el, el árbol. O sea que algo le empujó a que ca cayera. <coughs> un barco no navega por sí solo. El barco no decide navegarse. El barco necesita viento en las... Um, en las velas para que mueva y esto es el mecanismo o sea que siempre hay algo que empuja a todo lo demás y nuestras decisiones también son empujados o por experiencias pasadas propias o de otra persona que hemos aprendido lo que pasó a fulano cuando no hizo tal cosa cuando queremos comprar un coche no compramos el primero que vemos pensamos en, lo, en el estado físico del coche, en los kilómetros que nos va a hacer por litro de gasolina, en la comodidad, eh, incluso igual el color nos importa, el, lo que nos va a costar, el poder adquisitivo que tenemos. O sea que son muchas cosas que nos hacen llegar a una decisión. ¿vale? Y esto entonces es, el, es una mezcla del comportamiento humano, el libre albedrío, que no, te, no existe y el mecanismo y perdona que lo digo mal, me cuesta mucho <risa> a ver, alguna pregunta sobre todo esto porque es difícil pensar que no tenemos libre albedrío que yo no decido sobre mi vida <coughs> dime Bruno no te escucho cariño Ahí, ahí te escucho un poquito. Activa el audio, ahora. Ahí está. Hoy estaba encantado de saludaros y de escucharos y muy de acuerdo en lo que decís. Eh, hoy tenía un debate eh, por WhatsApp con una persona que es simpatizante del proyecto Venus y de la EBR, pero no le cuadra mucho esta idea de que el libro de no existe, ¿no? Intentaba un poco explicárselo. Y lo que pasa es que en su mente... Eh, lo, si no hay libre albedrío para él lo único que podría existir sería eh, el determinismo pero en un sentido eh, como de sino ¿no? como de un sino hacia algo, ¿no? como, como. ¿cómo decirlo? ¿como eh, destino? como destino, como predestinación no, como, como la noción religiosa ¿no? él, él decía algo así como que eh, de hecho, se llegó a enfadar conmigo en algún momento hace meses, pero ahora hemos retomado el tema, y me decía, pues como no, como no tengo el libro albedrío, mi no libro albedrío eh, me hace de mandarte a freír espárragos, <risa> por ejemplo, ¿no? Eh, y yo sé que es algo difícil de asumir, ¿no? Que, pero también es que a veces no entendemos bien el concepto. Eh, no significa que esté todo escrito, porque hay muchos factores... Eh, pequeños a lo que llamamos azar, por ejemplo, que en realidad son factores que están ahí, mm. pero que no controlamos bien, no entendemos bien todavía. Y esos factores hacen que, por ejemplo, dentro de una familia de, de dos hermanos gemelos, pues uno salga delincuente y otro un modelo ético. Eh, son pequeños factores que muchas veces desconocemos, ¿no? No quiere decir que todo esté escrito. Si no, no tendría sentido, ¿no? Eh, hay muchas cosas, ¿no? Que, que... Entonces la pregunta sería, ¿cómo podemos eh, explicar o hacer entender que el hecho de que no exista el libre albedrío no tiene nada que ver con nociones religiosas de que todo está escrito, el plan divino, mm. o haga lo que haga, va a pasar lo que tenga que pasar? Sí, <ríe> no sí. El, el tema del destino para la religión si pensamos que no tenemos libre albedrío porque hay un destino, estamos dando el poder a un ser superior. Entonces tienes que creer en este ser superior. Pero si este su ser superior ya tiene un plan para nosotros, ¿por qué la gente le rezan y le dicen, ay Dios, dame este trabajo, o déjame pasar este examen o deja que mi equipo de fútbol gane? Porque ya está el plan. Entonces, ¿por qué hacer oraciones si el plan ya está hecho? O sea que todo esto es un lío que, que no encaja bien, ¿no? Eh, además hay muchas variables, o sea, no sabemos si mañana cuando salimos a la calle lo, con quién vamos a encontrar, las situaciones que pueden ocurrir eh, y, y las reacciones que tendremos en, la, en, la, en todas estas variables, ¿no? Algo, ¿Alguien está escribiendo? Ah, vale. Bruno puso en el chat, algo mágico vive en este mundo y, rige, y se rige por estas leyes. Esto es lo que tú dices de, de, del destino como algo de Dios, ¿no? Um, en inglés dicen, the soul is the law. El serrucho es la ley. sí Por ejemplo, si te ríes cuando un niño dice una palabrota o pega a alguien, refuerza este comportamiento. Sí, exacto. Claro, es que lo he escrito al revés, perdona, Es que... Eh, mi valente el ordenador, la frase es La mente no es algo mágico Vive ah, en este vale. mundo y se rige por estas leyes Ok, y... vale, vale Ok, el, vale Mejor, sí, ahora se entiende Lo puedes corregir en Skype, ¿sabes? Si clicas derechas ah, no. el, el, el, La frase que quieres editar Te da varias opciones Y uno es editar Vale. Eh, bam, bam. Exacto, Fresco también Hablaba de que la planta no crece Una planta no crece es el agua, los nutrientes, la gravedad, la luz, el, del sol, etcétera, etcétera. Um, vamos a ver. Y Nico está recomendando un libro para leer. Se llama Los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz. Okay. ¿Hay algún PDF online gratuito? Si alguien puede encontrarlo, sería muy bueno. Sí, sí, sí. Yo lo, lo tengo. Ah, perfecto. Lo Nos sí. lo pasas en el chat. Muy, muy bueno. Tí. Perfecto. Sí, no digo que es un muy bueno para entender, eh, yo la verdad que también trataba de explicar a un montón de gente esto de, de que uno está, se rige por las estructuras que, que obtuvimos cuando éramos chicos y por la sociedad y por lo, los padres, los amigos, el entorno y demás, y no, no me, siempre me costó explicarlo y en ese libro lo resume muy bien y está muy sencillo explicado, así que nada, se lo recomiendo, es cortito y simple, ahora se, se, después se los comparto acá en el, en el chat. Perfecto, muchas gracias. Igual, si, si es cortito, igual lo podemos incluir en el material para compartir en las redes sociales el, el mes que viene. Um, Alexa, todavía no hemos oído tu voz. ¿Tú tienes algo que te gustaría comentar sobre esto? ¿O estás de, de oyente por el momento? Hola a todos. Hola. Eh, sí, como soy nueva por aquí, de momento estoy escuchando… Eh diciendo. Bueno, yo un poco un poco no estoy de acuerdo porque no, no en esto de free will y no sé si libre, libre al viergo eh, albedrío porque, Ajá. bueno, eh, estoy de acuerdo que, que los entornos y las experiencias y todo lo que vivimos nos influencia pero también creo que, que podemos elegir, que al final cada uno elige el, cómo actuar en frente de, la, de, de todo lo que pasa en el mundo, no sé, en, en su mundo o lo que sea. Y, y también me estabais hablando del, de una fuerza divina o, de, o de, no, de Dios y todo esto, pues yo, yo soy creyente, y no quiero influenciar a nadie ni, ni tal, pero a mí me cuesta mucho <risas> um, escuchar todo esto de que no no que no existe o no sé, no sé ni cómo, ni cómo expresar esto um, que no es algo que, que, que Dios no, no, no te no, no hace toda tu vida en un segundo o cuando te naces, yo creo que, que, que también lo elegimos, pero es una es un tema muy largo y no quiero entrar en esto, Ahí, aquí no es el, ni el lugar ni el momento, pero bueno, de momento estoy escuchando, a ver, uh, a ver qué tal. Vale, respetamos tu, tu uh, necesidad de hablar en otro momento de esto. Pero referente al tema del libre albedrío, no quiere decir que tú no tomas de, tus decisiones, sino que las decisiones vienen de tus experiencias pasadas, no vienen simplemente del aire. Que siempre hay algo que empuja la decisión. Sí, es cierto. Es, es Eso es. O sea, que no es, por, como comenté, no vas a comprar un coche solo por, porque necesitas un coche. Tomas muchas cosas en cuenta. Uh, la escuela, ti, si tienes elección de escuelas para tus hijos, estudias cada uno y decides dónde mejor piensas que van a recibir un tipo de educación que, que es acorde con tus creencias, tus valores. Uh, si vas a hacer la compra del, de, la, del, de la semana, los productos que compras, eliges porque ya los has probado antes, si te gustan, o alguien te ha dicho que es muy bueno, pruébalo, o porque es el más barato, compras la marca, barata, la marca blanca porque es el más barato y estás apretado de dinero. O sea que no es decisión libre, es decisión que siempre viene por una serie de factores por detrás. Esto es lo que, lo que estamos queriendo decir. Sí, sí, no, lo, lo entiendo perfectamente y estoy de acuerdo. Solo que, no sé, es, es muy complejo. Y yo creo que, que no solo esto nos influye, no sé, es, son, son cosas que yo, como he dicho, no quiero entrar porque no, no es el momento. No pasa nada. Eso, pero sí, no, no puedo decir tampoco que no estoy de acuerdo con nada o sí, sí, lo veo muy bien y muy claro. Solo que, no sé, hay cosas que cada uno, no sé, depende de, de qué cada uno ha vivido. Podemos hablar de esto en otro en otro momento, cuando, cuando has estado más tiempo con nosotros y has escuchado más cosas. Okay. Creo, que, creo que Paulino quiere decir algo. ¿Puede ser Paulino? No, no, todavía no. ¿Alguien estoy escuchando? ¿Es Paulino? No, no, soy Adi. Ah, ¿qué tal? Eh, eh, Entonces, uh, ¿qué sería el li el, la libre elección? Si, porque en principio no existiría, ¿no? No, exacto. Mm, vale, no sé. <risa> <risa> piensa, piensa en algo que no. tú decides que no ha sido uh, una decisión tomada por... ¿Relación a experiencias pasadas o situación económica o, o algo que te fuerza esta, esta decisión? Mm, por ejemplo, no sé, ¿saldará en paracaídas? Porque okay. no, eso lo veo como que, bueno, no lo has hecho nunca y, y es lo único que, que me puede influenciar, ¿no? Digamos, a ver la sensación, pero... Es que aún así puedes decir, pero claro, a ti te gustan los deportes extremos, ¿no? O, o algo así, pero no sé, es un poco, un poco raro todo, todo esto. Porque, a ver, sí que, tenéis, sí que tenéis razón, ¿no? Porque estás influenciado de dónde estás, de lo que necesitas, del dinero, del la, estatus, de, de, la de, de si eres creyente o no de cómo te educaron los padres y, y, y con los amigos que vas, estás influenciando en todo, pero eso no quiere decir que tú, por ejemplo, si todos tus amigos uh, se van de fiesta, que tú tienes que ir, ¿sabes? O que te influyan a que vayas. No, exacto. Y, y, y, o, pero por el otro lado puedes decir, ya, pero tus padres se dicen que no vayas, entonces estás influenciado por, por, lo, por lo otro. ¿Sabes? Es un, es un, digamos, un balance. Claro, porque tus experiencias, aunque tienes amigos que te pueden incitar a hacer una cosa o no, tú tienes experiencias diferentes a ellos. Entonces, igual sabes que si vas de marcha con ellos hasta las 7 de la mañana y te metes todo tipo de cosas, vas a terminar hecho bolsa en el suelo con una resaca terrible y no te apetece, sabes que no te va a hacer bien, entonces esto te influirá a no ir. O puede que no te importa, entonces te vas, porque te gusta la experiencia. Y el saltar en paracaídas, yo tengo definitivamente seguro que yo jamás saltaré en paracaídas porque me aterroriza las alturas. <risa> Sin embargo, mi hijo decidió, y él también no le gusta las alturas, y hace unos años saltó en paracaídas porque quería sobrevenir a este miedo, y dice que fue absolutamente espléndida la sensación. O sea que... ¿Ves? Es mi hijo, yo le podía haber influenciado. Tenemos los dos el mismo miedo, pero él pudo sobreponerse y saltar en paracaídos. O sea que cada uno se empuja por diferentes. diferentes sí, pero. ¿no? pero es, es lo que decíamos. Tú, por ejemplo, digamos, no la has, no has influenciado, pero como él quería que mm, sobrepasar este miedo, pues ha, ha elegido po porque él lo quería, ¿no? Y entonces Exacto. No sería, ¿Sería una libre elección? Pero lo, me, lo meditó antes de hacerlo, lo pensó, lo habló con un amigo, porque se fue con un amigo, fueron los dos a... no me acuerdo dónde era, en, en la península, y, y, y fueron porque... pero lo pensaron antes, de lo hago o no lo hago? ¿Sabes? Bruno está levantando la mano, ¿qué querías decir, Bruno? Que estás como loco en el chat y no tengo de, tiempo de leer todo. <risa> No te escucho. No te escucho. No sé. No te. No perdón, te... Seguí, ahí, seguí. ahí está. Ahí está. Ahí está. Ah, ¿Ahora sí me oye? Sí, ahora sí. Vale, perdón, es que el Windows me va muy lento y, en fin, tengo que usar Skype en, en Linux. Que, a ver. No. Lo que estábamos diciendo no es que porque te llegue un input o algo del entorno vayas a hacer caso a eso sí o sí. O sea, a tú. Eso sería como decir que cada anuncio que viéramos en la televisión tuviéramos que querer comprarlo. Si no es así. O que porque tus padres tengan un miedo o te digan de hacer algo o tengan un comportamiento, tú 100% lo vayas a tener. El entorno es mucho mayor que eso. Son las películas que ves, las conversaciones que tienes, las experiencias. Y van, como habéis dicho, moldeando y cambiando. Y el cerebro pues va decidiendo pues, por aquí o por allá. Es como, por ejemplo, conozco muchos casos de, de hijos que sus padres son policías locales o nacionales o del ejército. Y podríamos pensar, bueno, pues entonces ellos también pensarían igual. Pues no, pues la reacción es la contraria. Porque el mundo en el que vivimos manda muchos mensajes en contra de, de esos cuerpos de seguridad y tienden a ser punkis, anarquistas... Entonces, estamos viendo que no es simplemente, ay, me llega un input y mi cerebro, pues como una máquina, eh, va a comprar ese producto mm, o ese comportamiento. No, no, hay muchos factores, muchos inputs y el cerebro decidirá, va a la experiencia, el cerebro consciente o inconscientemente, que es lo que estamos diciendo, que no porque la decisión sea consciente es libre albedrío. No ver sé si me ha explicado, pero no quiero monopolizar mucho el tema. Sí, yo, yo te he entendido. ¿Va aclarando la cosa, Adi? Sí, un poquito. Ok. Sí, un poquito. Vale. ¿Quiero decir algo más respecto a eso? Sí, adelante, Gabriel. Mira, lo, lo que pasa es que... Eh, a yo también al principio cuando leí respecto al libre albedrío, yo dije, ¿cómo no va a existir el libre albedrío si constantemente tomamos decisiones? Pero luego de estudiar profundamente y buscar y buscar información, me, me di cuenta que, que lo que nos hace pensar de que tenemos libre albedrío es, es nuestra propia mente a través de las emociones. Porque el filtro por el cual nosotros tomamos las decisiones son las emociones. Las emociones son las que nos motivan a hacer una u otra cosa. Pero esas emociones responden a un montón de inputs internos que se generan por otros inputs, y esos otros inputs se generan por otros, y al final es una cadena de nunca acabar. Y, y también suena feo decir que, que, que, que uno es, es una máquina, pero en el, fondo, en el fondo lo somos y no tiene nada de malo. No tiene nada de malo de, de, de aceptarlo porque... Eso no implica que estamos predestinados a hacer lo que, lo que dice alguien, lo que diga un dios o lo que diga algún ser superior o alguna cosa rara. No significa eso, significa simplemente de que funcionamos de una forma específica. Esto es lo que describe es cómo funcionamos, pero no, no, no nos de, no describe, no describe lo que somos al final. No, no sé si, si, si se entiende lo que trato de decir. Y el Sí, el, el, el, sí perdón. Sigue, sí, sigue. Sí. Eso. Y, y otra cosa es que vi en un experimento en alguna oportunidad por, por YouTube o en algún algún video en algún lado que explicaba cómo nosotros, nuestra conciencia, no es la que genera los las acciones, lo que hacemos. Sino que... Voy a explicar el, el experimento cómo, cómo funcionaba. Era de que había una persona... De que la, Le ponían un montón de, de cables en la cabeza para medir el funcionamiento cerebral y en la mano. Y él tenía que mover un dedo, pero él tenía que moverlo cuando él decidiera moverlo. Entonces, él, la persona esperaba un tiempo y de repente movía el dedo. Entonces, la maquinaria lo que hacía era medir el funcionamiento del cerebro en dos regiones específicas. Una, la parte mecánica que le daba la orden al dedo de moverse... Y la otra, lo otro que medía la máquina era eh, la conciencia de haber hecho esa acción. Entonces, por una diferencia de, de milisegundos muy, muy pequeña, lo primero, que se, se, lo primero que se ejecutaba era la acción. Y después el cerebro era consciente de lo que hacía. En, entonces... Es al revés. ¿Es al revés? Es al revés, sí. Es el frontal, eh, ¿cómo se llama? El frontal cortex, Uf, no sé cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama en inglés ahora, pero las ondas del cerebro, digamos, unas fracciones de segundo antes de mover el dedo o incluso un segundo antes de mover el dedo, ya estaba en, en la cabeza. O sea, que se podían predecir lo que iba, cuándo iba a mover el dedo, porque ya lo leí. Bruno, ¿qué, qué haces? A ver, typing otra vez. Pero para mí no, para Checho, jolín, chico, estás mandando tantos, tantos mensajes que me estás confundiendo. <risa> Hay una cosa que se llama privado también, ¿eh? Checho y, y, y Bruno. Entonces, no, sí. es, yo, yo sé el, el, eh, el experimento de qué hablas. Bueno, y es al revés, bueno pero eh. la, la idea del experimento era mostrar de que la acción, o sea que nosotros somos espectadores de lo que hacemos, por así decirlo. Sí, de cierta forma. Um, alguien mencionó, creo que eras... Um, no, ¿quién era? Alguien mencionó al principio de todo lo de llegar a la meta. Que si tenemos una meta, pues llegaremos. Um, podemos seguir insistiendo en llegar a la meta, pero si no tenemos las herramientas, el dinero, las oportunidades la cercanía de gente que nos pueden ayudar, no llegaremos a la meta. Cuanta más herramientas, y digo herramientas en el sentido de que todo esto que comenté antes, gente que nos pueden ayudar, el dinero, conocimiento, etc., si no tenemos esto, es difícil que llegamos a la meta. Pero podemos seguir intentando, eso sí. Hombre, claro, cuanto, cuanto más herramientas tienes, más fácil será, pero aún así, si tú, por ejemplo tienes en la mente que, yo que sé, comprarte un coche o una casa o cualquier cosa, ¿no? Eh, aunque no tengas dinero, pues siempre intentarás de trabajar o, no sé, hacer trapicheos o incluso robar, ¿no?, para llegar a tu meta, porque tú quieres eso sí o sí. Está claro que si tú tienes todas las facilidades del mundo, pues llegarás a la meta mucho más rápido. Uh -huh. Pero, pero yo me refería que tú, por ejemplo, si estás en un entorno hostil, ¿no? Aquello que rodeado de, de cosas malas o de influencias malas, si tu meta es salir de ahí o buscar algo mejor o cambiar o cualquier cosa, no te va a influir el entorno donde estás a, a que no cambies, digamos. Hombre, el entorno te va a empujar a buscar la forma de salir, pero si no sabes nada más que tu entorno, si tienes un entorno muy reducido y no sabes más, no sabrás que hay otras oportunidades. Eh, no sé si fue con ustedes la semana pasada que yo comenté que aquí en la isla, yo vivo en una isla y hay gente que vive, gente muy mayor desde luego, que viven en el centro de la isla y nunca han visto el mar. Y, y la isla es pequeñita, de cruzarlo de lado a lado, de, de, de una punta al otro, son hora y media. Y después te caes por el borde, por los, los acantilados. O sea, pero hay gente que nunca ha visto el mar. Entonces, esta gente tiene un entorno muy reducido. Y si no saben, si no se han ido a ver el mar... Pero eso no, no quiere, eh, eso no quiere decir que no, no sabe que existe un mar más allá esto quiere decir que ellos no han querido ver el mar y ya está. O sea, Ajá. no es que no han podido o que no han tenido los medios o que no sabían que existe un mar, ¿no? Ajá. Ajá. A, a eso me refiero, que si tú quieres llegar al mar, pues, aunque estés en el desierto, en el medio del desierto, pues, seguro que llegarás, ¿no? Porque vas a caminar o te vas a esforzar de cualquier manera. En, en ese sentido me refiero que si tu entorno es, yo qué sé, en un barrio muy malo, uh, y todo el mundo de ahí sale o muerto o ladrón, pues eso no quiere decir que tú salgas igual, ¿sabes? Si tú quieres, de verdad. Y que no que digas no puedes decir que, hostia, no sé si hay otra cosa. Siempre hay otra cosa, ¿sabes? O sea, siempre tienes para elegir. En, en, ese, en ese sentido decía yo que sí existe el libre alberillo. O sea, que es tu elección sí que estás más influido y, o te costará más o menos, pero si tú quieres una cosa, seguro que de alguna manera podrás, uh, podrás llegar a hacerlo. Ok, estamos hablando del libre albedrío. David tenía la mano levantada y luego Bruno también. A ver, David. Bueno, yo quería comentar también relacionado algo con eso. Es que, por lo menos en mi caso, jurado... Para muchas cosas, tener la mente fuerte ¿verdad? y también en otros casos veo cuando la gente también tiene mente débil, si tu mente es fuerte o porque la has fortalecido, vamos a ponerlo así, hay cosas que tú vas a poder, o sea, experiencias, situaciones, vivencias, todo, la vas a poder filtrar y tú realmente vas a aceptar o entender lo que consideres mejor. En cambio, las mentes débiles se dejan llevar por lo primero que le dicen, por lo primero que le muestran, y se quedan ahí. Pues. Y evidentemente, o sea, es, es como decir, tienen un espacio más reducido, ¿okay? y se dejan llevar por cualquier comentario, fake news, todo eso. Pero una mente fuerte, yo creo que te ayuda mucho a filtrar muchas cosas, ¿no? y tú estar como más centrado a donde tú quieres llegar. ¿okay? Y... Entender en todo momento que las cosas cambian y que tú no controlas. Eso hay que también estar muy consciente en eso. Vale. Mente fuerte es una mente que no. ha recibido mucha información relevante. Perdona, Sonia, hace como 10 minutos pediste la palabra y no te lo di. Sí. <risa> eh, yo quería comentar algo acerca de... me parece que vimos el mismo documental de neurociencia. Pero eh, explicaba una cosa muy interesante, no solo que se tomaban decisiones inconscientemente siete microsegundos antes de que, de tomarlas conscientemente, sino que inducidamente le cambiaban, le cambiaban la intención a la persona y la persona creía que era ella la que tomaba la decisión, pero no, no, no, no. Nosotros no tomamos la decisión conscientemente nunca. Siempre se toma eh, condicionada a todos los aspectos que hemos vivido. Entonces, el libre albedrío ciertamente es una fantasía. <ríe> Está neuroci neurocientíficamente demostrado. No tenemos para nada. Condicionado. Muy buena me, encantaría, me encantaría encontrar ese documental para que lo vieran, pero es que he visto tantos que no sé ni cuál sería, pero de verdad fue súper, súper interesante. Bien. Y eso era lo que quería comentar, Estamos... para que vean que está neurocientíficamente demostrado, que no es, que no es una idea fantasiosa que, que verdaderamente está demostrado. Estamos propagandized, ¿cómo se diría propagandized? Propagandizados. Estamos condicionados. Nos venden Estamos la necesidad de, de comprar tal o cual producto para estar feliz y para, para que seguimos con el ciclo de consumo, ¿no? Y tomamos eh, decisiones totalmente inconscientes. Eh, y no las tomamos cuenta. inconscientemente antes de incluso luego tomar decisiones. Creemos que tomamos las decisiones racionalmente, pero no real. Ya mm. las hemos tomado condicionalmente. Mm. Exacto. Nos acaba de eh, entrar un amigo nuevo, Darwin. ¿Qué tal, Darwin? Hola, ¿cómo están? Muy bien, tanto tiempo, ¿cómo estás? Sí. Este... <risa> Estamos en. Bien, fase bien. Dos... bien. Oh, me alegro. Pensé, pensé que era a, la, a las dos, eh, me equivoqué ahora. Tranquilo, la semana que viene volveremos. Nico, ¿estabas levantando la mano? No, no, no. Oh, estoy, okay. estoy bien. Okay. Estaba tocando acá y okay, por para... aquí. Ok, Darwin, estamos enfrascados en el tema del libre albedrío y está un poco, yo estoy queriendo traerlo de vuelta al tema del comportamiento humano y estamos haciendo un <coughs> una rueda de temas eh, que es muy interesante, eh, pero también me gustaría eh, subrayar el hecho de que todos estos temas están tan entrelazados no son temas individuales, son temas entrelazados. Y cuanto más aprendes sobre los conceptos y los valores de, de The Venus Project, uno se da cuenta que es muy complejo todo los, todas las piezas. Es, yo siempre digo, es como un puzzle. Y lo, las piezas del puzzle empiezan a encajarse. Y se tienen que encajar bien, porque cada pieza de un puzzle tiene una cosita así o un huequito para adentro. Y si no se encajan en, en su sitio exacto, se doblan, se estropean, no funciona bien, entonces hay que encajar las piezas correctamente. Y tarda tiempo y paciencia, ¿no? Es, es una cosa que hay que, que, que preguntar, que discutir y hablar sobre un rompecabezas. Exacto, un rompecabezas. Entonces, yo quería provocar un pensamiento en cada uno de nosotros, que pensamos en algo que nos ha hecho cambiar nuestro comportamiento. Pensar para atrás en nuestra historia. Yo tengo muchos más años que todos vosotros, así que yo tengo más anécdotas. Pero que cada uno intenta pensar en algo que les ha hecho un cambio de comportamiento. Yo, por ejemplo, puedo dar uno cómica, que es cuando tuve la, la oportunidad de estar seis meses en Japón. Entonces me quedaron algunos gestos y volví a Inglaterra haciendo así todo el tiempo. Entrando en un ascensor, haciendo así, saludando a la gente en la calle, haciendo así. Y el otro era este movimiento, para decir no, haciendo así. Y, y tardé bastante en perder estos costumbres. O sea que sin darme cuenta, yo adopté estos hábitos, estos gestos, y reconozco que es muy fácil. Y otro, cuando llegué a España, me invitaron a comer paella, y uf, gran cosa, suba a comer una paella. Y me quedé horrorizada cuando la gente empezaba a comer las gambas y las, los mejillones con, la, con los dedos. Porque en Inglaterra era una cosa inaceptable. Comías con los cubiertos. Y ahí estaba en todo el mundo con los gambas y... Y yo con el cuchillo y tenedor intentando pelar una gamba. Yo no sé si alguna vez has intentado pelar una gamba con cuchillo y tenedor, pero es imposible. Así que al final me rendí. Dejé los cubiertos y empecé con, la, con los dedos y ahora me encanta comer con los dedos. O sea que hay, hay, ahí dejo los míos. Um, vamos a ver. Um, Gabriel, ¿tú puedes pensar en algo que has cambiado en tu comportamiento? <risa> Quiero ver los ingleses, sí. Lo que no cambié es el hábito de ser puntual. Gabriel, se escuchas, Gabriel? ¿No? Pablo, Pablo, ¿estás ahí? Ay, Hemos perdido... Pablo, sí. sí. sí. sí. ¿Tienes algún ejemplo de algo en tu comportamiento que ha cambiado por influencias de afuera? ¿Ejemplo específico? No, de hecho voy, a, voy a, Si os parece bien, os cuento dos segundos una vivencia. Yo okay. he pasado mucho tiempo haciendo ciertos tipos distintos de terapias psicológicas y, por un lado, el concepto de psicología conductual, que demuestra que primero va la acción y luego el pensamiento de la acción, es una rama de la psicología y un tratamiento. O sea, es algo mmm, muy existente y muy fácilmente encontrable. O, por otro lado, el hecho de haber cambiado eh, por un estímulo o por un ambiente, una costumbre, eh, en estos tratamientos, uno de los ejercicios que hice fue lo que se llama línea de vida eh, y pasar por muchos eventos desde que yo me acordaba hasta ahora para intentar vivirlos de otra manera y, y, y reprogramar mi, mi primera reacción, por ejemplo. Eh, en, en esta investigación con, con esta gente Llegaron a hablarme de que nosotros estamos influenciados incluso por las tensiones que, nuestros, que nuestras madres viven cuando están embarazadas de nosotros. En sí, el hecho de pensar que tenemos libre albedrío sin que nada de esto haya afectado en nuestra vida, es, es como pensar que no somos máquinas. Pues somos máquinas biológicas, pero no podemos trascender a la existencia, somos parte de la existencia. Eh, eh, costumbres que me han cambiado muchísimas cada vez que he visto un acto bueno yo no me he sentido así he intentado modificar, modular mi lenguaje por ejemplo para que no afecte porque yo por ejemplo entiendo que muchas veces soy un poco vehemente en consecuencia modulo eso, eso es una elección eso es el libre albedrío eh, eso es una corrección estos son muchas cosas, que vienen además de muchas otras que vienen antes. Estamos completamente condicionados en nuestra vida por nuestra propia vida. Así que sí, es, es, es que, o sea, tengo muchas experiencias al respecto. No, a, a ahí lo dejo como experiencia. Vale, entonces reconoces que eres manipulable, todos somos manipulables. Completamente. Es, o sea, eso es lo importante. Eh, vale. eh, eh, es que, es que es, no sé, es... es mm, Ahora mismo, después de haber hecho este camino, me resulta muy difícil pensar que no hay nada que influya en la decisión que yo pueda estar tomando en cada momento. A lo mejor ni siquiera encuentro la razón que me está haciendo tomar esa decisión. Hay veces que incluso dejo de tomar esa decisión y paro porque no encuentro la razón de, de por qué estoy tomando esa decisión. Entonces... Eh, para mí es algo com, como muy claro el hecho de que estamos supeditados a la existencia. Es así de básico. A, a los estímulos, a los inputs que decíais, pero a todos. O sea, Bruno ha hablado de si le ríes la gracia a un niño en un momento, vale, se le va a quedar eso en el comportamiento. Ni siquiera necesitas interactuar con ese niño. Si ese niño ve una cosa que lo relaciona a él de alguna manera para alentar... Su, su persona, su ego, sin hablar mal del concepto ego, la persona ¿vale? pues ya lo tiene es que es muy difícil, como decía eh, Gabriel eh, al respecto de la educación da hasta miedo porque te das cuenta de que estamos muchísimo más influenciados de lo que somos conscientes directamente sí mm. Habiendo, habiendo eh, dicho esto y visto que Gabriel está de vuelta, Gabriel, ¿tú tienes algún ejemplo de, personal de una, un comportamiento que has cambiado por un, un, un, se dice? Una, un factor externo, algo que te ha hecho cambiar? Eh, ahora que me lo preguntas, mira, se me ocurre, mira, yo hace bueno siempre he vivido en una siempre, he sido, siempre fui parte de una familia religiosa siempre, todos hemos sido muy religiosos, siempre pero desde hace como cinco años más o menos empecé a pensar un poquito más el porqué de las cosas y el empezar a hacer eso me empecé a dar cuenta de muchas cosas no, no reniego de la religión en la que participaba porque considero que era algo muy positivo y algo que le hace muy bien a la sociedad en general. La mayoría de las religiones creo que son buenas. Hay algunas excepciones, pero, pero bueno. Es otro tema a, a discutir. Pero en fin, yo, yo ya no soy religioso ni, ni nada de eso, pero una de las cosas que cambié por algo que me influenció en el exterior, por un input externo, fue cuando la primera vez que vi un video que hablaba de... ...del sufrimiento de los animales. La primera vez que vi... ...un video de ese tipo... ...entendí... ...lo que significaba... ...comerse un trozo de carne. Comer leche. No fue instantáneo. No fue instantáneo, pero... ...más o menos como al cabo de una o dos semanas... ...me hice... ...me hice vegano. Y desde ese entonces no he vuelto a, a probar... ...un trozo de carne... Y, y estoy convencido de que eso es, de, es determinista es determinista porque el, el hecho de darme cuenta de que pasaba eso generó en mí un montón de emociones y esas emociones al final me llevaron a tomar la decisión de dejar de comer por muy sabrosa que sea, por muy saludable, entre comillas, que pueda ser Llegué a la conclusión de que no necesito comer carne, y, y lo mismo le digo a usted, no necesitamos comer carne para sobrevivir. Mm. Pero también es otro tema de, de estudio para otra cosa. <risa> a Bruno le has hecho muy feliz diciendo esto. <risa> eh, Nico, vamos a ver, que has estado calladito. ¿Tú tienes algún ejemplo de algo en tu comportamiento que has cambiado a razón del entorno...? Eh, mira, justo alineado a lo que dice Gabriel, hace tres meses más o menos cambié mi alimentación a todo lo que es vegetales, eh, y siempre fui carnívoro toda mi vida, y me encanta, ¿no? no es que es algo que no me guste o que todavía tenga conciencia del lado del animal, pero salió más del lado del, del, de, la, de lo saludable para mi cuerpo, ¿no? ¿qué, qué le metemos a mi cuerpo? Yo eh, creo que, es importante tanto los pensamientos como también las emociones y, y, lo que, y, y la alimentación, digamos, para estar saludable, ¿no? No solo eh, es, una, es una parte, ¿no? Es un todo. Y lo, del, lo de esto de la alimentación me vino en base a un documental que está en Netflix, que se llama eh, Cambio Radical. Eh, y a partir de ahí, nada, en base a experimentos... Eh, Nada, un montón de cosas que fui viendo, eh, se ve que también algo me hizo ruido adentro, algo me hizo cambiarlo porque varias veces intenté sumar frutas, verduras a mi alimentación y nunca pude. Y después de ese documental, algo transformó, digamos, en mí. Eh, y desde ahí que cambié el hábito, tiré todo lo que tenía y de una semana para otra empecé a comer todas cosas distintas. Hay un montón de información también ahora para, para aprender a comer, a cocinar y, y demás. Este, pero bueno, eso fue un cambio bastante notorio en, en el último tiempo, ¿eh? básicamente Muy bien, gracias por el ejemplo David, um, ¿tú también tienes un ejemplo que te veo levantar la mano? A ver, danos tu ejemplo Bueno, sí eh, yo cuando era más chamo joven eh, sí, era un poquito impulsivo y a veces como que no medía ciertas acciones ¿no? entonces a veces uno aprende the hard way. Uh -huh. Tuve un accidente en una piscina. <ríe> un golpe en la cabeza bien fuerte. ¿verdad? Eso es cuando estaba en unas vacaciones, pero con la locura, tú sabes, a veces no mides el peligro y todo. Oye, no, nunca quedé inconsciente, supe, consciente todo el tiempo, el sangrero y todo en la piscina, un golpe bien fuerte. Uh -huh pero creo que a raíz de eso como ese fue yo digo en inglés mucho y me gusta mucho esa frase a wake up call una llamada de alerta de que mira o sea las decisiones y, y tus acciones tienes que controlarlos un poco más pues aunque era relativamente chamo no pero de todas maneras o sea uno no es o sea no no tenía por qué haber llegado eso pues, pero bueno llegó de esa manera y creo que a partir de entonces hay ciertas cositas donde he dejado de ser tan impulsivo, analizar un poco más. Eso sí, tener mente muy abierta y ojo avisor Eso sí, digo que estoy afiladito en eso. Porque en este entorno tú ves una cantidad de cosas que se te quieren meter por todos lados. Bueno, y muchas experiencias previas, negativas, ¿no? Te van haciendo a ver un poquito más duro, ¿no? Claro, uno siempre tiene que ir con buena intención, pero con ojo avisor, en resumidas cuentas. ¿no? O sea, y yo creo que ese cambio, mira, en buena parte me ha mejorado el aspecto de mi vida y, y esa búsqueda, ¿no? También yo creo que llegué al proyecto Venus en parte por esa búsqueda de otras cosas y, y, me pare, y hasta el momento, mira, me siento bien y seguimos en eso, ¿no? En, en querer mejorar, ¿no? Muy bien. ¿Hay alguien más que tiene algún ejemplo que les gustaría compartir? Sí. sí. Mira, una cosa es que los ejemplos que estamos dando en general son bien sencillos. O sea, sencillos en el sentido de que ocurre una cosa y como efecto nos pasa algo o hacemos algo. Y eso eh, lo decimos en forma de, de probar o entre comillas decir de que el libre albedrío no existe y lo que hacemos es producto de una causa que produce un efecto. Pero las personas que no lo ven, es porque hay un montón de ejemplos que, que también muestran lo contrario. Y de hecho, el problema es que esos otros ejemplos que uno dice, yo estoy eligiendo, por ejemplo, yo al almuerzo eh, comí fideos, porque yo decidí comer, fide comer fideos y tengo el libre albedrío para comer eso. ¿Cómo uno, cómo uno podría... Eh, hacer una cadena de causas y efectos y poder mostrarle a otras personas eh, que en realidad las cosas que aparentemente estamos tomando una decisión personal y libre, cómo es que, cómo mostrarle en realidad que eso fue producto de una cadena de efectos, de causas y efectos. Ok, primero, vamos a olvidarnos del tema del libre albedrío. Tienes una serie de opciones. El libre albedrío quiere decir que la decisión está tomada sin ninguna otra causa, que es sí. imposible, ¿ok? Entonces el libre albedrío no lo usamos. Tienes una serie de opciones que puedes elegir por uno o por otro y te decides por uno o por otro según las circunstancias que te empujan. entonces has no comer fideos, fideos es parte de tu dieta porque ya no comes carne y bueno, hace a lo mejor una semana que no has comido fideos y te apetece comer fideos. No es tampoco es una decisión eh, que va a cambiar el mundo. <risas> eh, eh, lo que pasa es que a lo que voy yo es que estamos tomando esto como un dogma y no como una no como un ¿cómo decirlo, como un, no como el resultado de una de una investigación que, que, que dice el libre albedrío no existe. No sé si me doy a entender. Sí, pero ¿cómo sabes tú que no se ha sea, sea estudiado? O sea, es, un, es una cadena de pensamiento, si quieres, lo cual te lleva a este entendimiento. Como le pregunté a, no sé si era Pablo, ¿qué puedes pensar tú de una decisión? ¿qué, ¿Qué decisión has tomado tú en tu vida que no ha sido empujado por otras causas? No hay una decisión que tomas simplemente porque sí. Siempre hay una razón. Y esto es todo lo que es, lo que estamos diciendo. Que las decisiones no salen del aire. Las decisiones salen por una razón. Hacemos, tomamos una decisión por varias razones. Es, es simplemente esto. No creo que hace falta darnos más vueltas a, a, la, a la cabeza porque nos hacemos un nudo mental, sino... Es no sé si que si sí, sí, lo entiendo, lo entiendo. Lo, lo que pasa es que, volviendo a lo que dije al principio, ¿te acuerdas que dije de que venía de una familia religiosa? Sí. Y en las religiones, las cosas se creen porque o el pastor lo dijo, o la Biblia lo dice, o, o, o esto lo dijo. Entonces uh -huh. ahora podríamos caer en lo mismo y decir. Eh, el libre albedrío no existe y todo es causa y efecto porque eh, Jack Fresco lo dice. ¿Cuál es la otra opción entonces? La otra opción es que... El Yo, libre albedrío No, pero existe... no es Jack Fresco que lo dice. Hay mucha gente que explica que el libre albedrío no existe. Bueno, ¿y qué opción yeah. es entonces la, la alternativa? No, eso, es que no me, gusta, no me gusta la idea de pensar de que lo que estamos pensando es... Otro dogma, no sé si se entiende Sí, entiendo lo que quieres decir oh, estudia, el... estudia el concepto en sí Piensa en el concepto en sí La información ¿Sí? que estás recibiendo No quien te lo dijo Ni quien no te lo dijo Piensa sí. en la información en sí Checho, ¿levantaste la mano? Sí, lo, lo que pasa es que yo En lo personal Yo sí ya estoy convencido de que El libro de Pedrío no es algo real Y que y que estamos supeditados a la, a la causa y el efecto. Uh -huh. Pero eh, yo llegué a esa conclusión. Yo llegué a esa conclusión en base a todo lo que he visto, a todo lo que he leído. Uh -huh. Pero me, me gustaría ver algo, algo más científico que, diga, que, me, que me corrobore y me diga, esto es así. Bueno, vamos a buscarte un papel científico, no sé si existe, pero vamos a intentar buscar uno, un papel científico donde donde hacen esto? La, la... Pablo parece que tiene una respuesta a eso. ¿Mm? ¿Perdón? Por la cara que tiene Pablo, creo que él podría decirme algo. ¿Se puede? Sí, claro. Eh, parece ser que la humanidad básicamente evoluciona en diferencia a los animales eh, gracias no solo a la imitación, sino a la acumulación. Cuando entramos en el campo del concepto dogma, ¿vale? eh, es una cosa muy un poco extraña porque también podríamos decir que tener fe en la ciencia ¿eh? es algo que no habría que hacer porque el método científico debe estar ahí. Lo que pasa es que estamos comparando eso con una idea que en realidad es una falacia porque no te estás comparando con el conocimiento científico, sino con todos los años de conocimiento científico. Habrá experimentos que digan unas cosas y habrá experimentos que digan otras. Eh, pero eh, la ciencia no demuestra solo una vez algo. Aumentamos por conocimiento científico. En consecuencia, si pensamos que esto es un dogma, y por eso yo he preguntado al principio que molaría que encontráramos fuentes al respecto, podemos entrar en el mismo camino del terraplanismo. No sé si me, me explico, porque... Como la ciencia, como yo no tengo el conocimiento para entender la física cuántica, entonces para mí la física cuántica es un dogma. Sin embargo, la fe es primero lo que hace que los científicos intenten buscar la, sus verdades, por un lado, que empiecen a hacerlo, y por otro lado, evitar el dogma es encontrar esos estudios. Eh, lo que pasa es que una persona evidentemente no puede conocer todos los estudios que se hayan hecho a lo largo de la historia sobre, por ejemplo, física cuántica. Por eso es muy delgada la línea entre eh, lo dice la ciencia y que la persona se crea la realidad o lo, o lo que dice la ciencia y que no diga, es que es un dogma. Pero es que es un dogma porque nosotros no lo hemos, no lo hemos encontrado simplemente, pero hay... 1500 científicos estudiando dentro del de Venus Project para de, desarrollar este tipo de cosas entonces es cual que intentemos buscar las fuentes Uy, qué lento va Venga, hasta que leamos más rápido sí, Ya está Hay mucha gente conectada seguro Sí, Daniel. voy a ver si, si puedo cambiar de servidor no, ya está grabando, ¿eh? Ah, sí, a mí me pone que es, eh, está empezando a grabar. Adelante entonces, Darwin, cariño, que, que te interrumpí. Lo que decías. Ah, chévere, bueno, eh, eh, una de las... Creo que fue Nico el que comentó acerca del ejemplo de... Yo elijo, yo elijo comer fideos, ¿cierto? Pero eh, a veces nosotros eh, estamos satisfechos con esa respuesta. Por ejemplo, cuando... Eh, tú dices, oye, a mí me gusta ir al cine, a mí me gusta ir al teatro, a mí me gusta tal música. Y si yo te preguntara por qué te gusta, simplemente dices, porque me gusta? Pero estamos satisfechos hasta ahí, porque como que si yo lo eligiera. Y realmente hay muchas cosas más de por qué influyeron a que te gustara eso. Eh, puede ser la cultura en donde te creaste, puede ser que eh, eso te trae recuerdos especiales. Son causas que tú no eliges al fin y al cabo. Y como tú no las eliges, eh, de cierta manera, no se cumple el principio del libre albedrío. Eh, tú no puedes exceder tu entorno hasta cierto punto, como dice Jack. Entonces, eh, ese, ese, hay un ejemplo muy, muy básico que coloca Skinner en uno de los libros que recomienda Jack, que se llama Más allá de la libertad y la dignidad. Y pone ese ejemplo de cómo, por lo general, nosotros estamos satisfechos con respuestas de ese tipo, pero no vamos más allá de que de repente hay cosas que nos gustan eh, eh, y realmente no controlamos esas variables de por qué nos gusta. Muy bien, muy bien, sí. Lo de no, no podemos exceder nuestro entorno es muy importante entenderlo también. Um, Hemos concentrado mucho al final en el libre albedrío, se ve que todo el mundo se ha fascinado con este tema y yo quería comentar más sobre el comportamiento humano también, que lo hemos incluido un poquito pero no nos hemos enfocado tanto en ello. Entonces, para la semana que viene me gustaría eh, compartir más material sobre el comportamiento humano y lo digo para la semana que viene porque estamos llegando a hora y media. ...de grabación... ...y prefiero dejaros queriendo más... ...que queriendo menos... <ríe> ...así aseguro que volvéis la semana que viene... ...creo escasez... <ríe> artificial <ríe> um, ...y podemos volver a hablar del tema... De, ...del comportamiento humano... ...la semana que viene... ...y a todos los que no han comentado... ...algún tema de... Su, ...en su propia experiencia... ...de algo que cambió... ...su comportamiento... Um, ...pueden pensar en ello... Muchos de nosotros somos inmigrantes, um, entonces seguramente dentro de las experiencias que, que hemos tenido cambiando de país uh, habrá alguna anécdota para, para compartir en estos momentos. Así que os agradezco muchísimo, muchísimo que habéis estado otra vez uh, en, en estas reuniones. Yo estoy disfrutando muchísimo de ello, llegando a conoceros. Recuerda lo que comenté al principio de la reunión. Cuando entra alguien nuevo, si no, les saludamos y decimos hola, soy Sud, estoy en España, hola, soy Pablo, estoy en España, hola, soy Gabriel, estoy en Chile. Y así la gente se siente uh, un poco más bienvenido y, y que entran con, con calidez. Así, así al principio de cada reunión no lo tenemos que hacer. Okay. Um, ¿Alguien más quiere decir algo rapidito antes de que... ¿Acabamos la grabación o, o está todo el mundo feliz, con ganas de volver la semana que viene? Yo tengo una pregunta. Venga. ¿Por qué hay que esperar tanto? ¿No queda mucho <risa> una semana? <risa> Es crear la necesidad para que la semana que viene estéis con la lengua para afuera para participar. Yo, a mí me encantaría... Oye, si vosotros queréis reuniros, reuniros. Pero yo solo puedo una vez a la semana, porque tengo varias otras reuniones um, para cumplir con ellos. Mañana tengo uno, el domingo tengo otro. Esta mañana ya tuve una. O sea que, ¿Alguien quería decir algo? Sí, yo, yo tenía más preguntas sobre el, la economía basada en recursos. Ok. Eh, digamos que, bueno, no sé si, si se ha planteado esto alguna vez, ¿no? Que, por ejemplo, como está basado en, en recursos, eh, ¿qué pasaría si, por ejemplo, hubiese escasez de comida? O, por ejemplo, habría sobrepoblación y, no sé, habría una plaga o explotaría un volcán o lo que sea y no tendríamos comida para todos. ¿Cómo se gestionaría eso? Bueno, entonces la falta de comida es la pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría en la falta sí. de, de comida? Una de, las una de las muchas preguntas que tengo. <risa> ok, haz una lista. También lo puedes sí, decir ya, ya la tengo. La, durante la semana. Ah, bien, perfecto. Bueno, el tema es que eh, la producción de comida en principio sería muy local um, para que haya para cada zona, ¿no? Estaríamos como hoy transportando aguacates de Australia para Chile y, y, y fruta y verdura de Chile para España y de España a Portugal, yo que sé, hay locuras que hacen. Se, se, se cultivaría cosas localmente. Entonces, si hay una zona y con eh, suficiente para la población, con un poco de redundancia... Pero no en tanta locura como hacemos hoy, que estamos viendo que, viendo que por culpa de la pandemia hay toneladas de comida más que lo normal, más que lo normal, que está siendo destruido porque no lo quieren regalar, aunque hay gente que está regalando la, su, su producción de fruta, verdura, lo que sea. Entonces, esto sería una cuestión de tener contingencias preparadas para emergencias y tener la posibilidad de transportar rápidamente comida a las zonas afectadas. Vale, pero Entonces, que en, hay en otro... Y cosas así. Y en otro caso, por ejemplo, si como, bueno, como se supone que viviremos bien y todo el mundo tendrá de todo, pues seguramente todo el mundo empezará a tener hijos y estarán bien y puede que, que haya una sobrepoblación, ¿no? Entonces, okay. ¿cómo, ¿cómo separaría eso, digamos? Okay, hoy, una... en es, hoy, hoy en día es muy fácil, hay una guerra o, o, y ya está, ¿sabes? Pero en <risa> una en población mundo, educada yo... no suele tener tantos hijos, son las poblaciones, eh, las, las naciones más pobres que suelen tener más hijos. Um, para, ...para su supervivencia cuando sean mayores, para que hay alguien... De, ...si tienen seis hijos, tienen la posibilidad de que uno o dos sobrevive... ...para cuidar de ellos cuando son mayores. Pero cuando tenemos una vida tan llena de cosas que podemos hacer... ...viajar, estudiar, eh, y, y subir montañas, saltar en paracaídas... ...como dijo Pablo, no, no sé quién era... ...ah, eras tú lo de saltar en paracaídas. Tenemos tantas os, otras experiencias que podemos hacer, que el tema de los hijos va a quedar en el tema de la tradición del pasado. Porque hoy la tradición sí. es casarte y tener 2,5 hijos, o no sé cuál es el porcentaje hoy, porque es lo que hay que hacer. Y en el futuro vamos a pensar que el casarse es una inutilidad, que si realmente quieres una persona, quieres estar con una persona, un papel que dice que estás casado no hace ninguna diferencia, porque el día de mañana, cuando de altas de aquella persona, el papel se van a con el viento, eh, entonces nuestra forma de pensar sobre esto, ¿para qué tener tantos hijos? O sea, con uno o dos que podemos darles una vida buena y, y enseñarles el mundo y todo esto, van a cambiar nuestras formas de pensar mucho. No, no llegaremos. Tenemos también que pensar que tenemos que vivir dentro de la capacidad de carga del planeta. Esto es muy importante. Entonces, si estamos educados para entender que no podemos procrear como conejos, porque llegaremos a llenar el planeta, ahí también nosotros mismos nos frenaremos. Si tenemos la posibilidad de control de nacimiento, o sea, pastillas anticonceptivos y otros métodos anticonceptivos y tal, si tenemos todas estas cosas, será mucho más fácil mantener una población que el planeta puede soportar. Y esto es tal vez sí. una de las motivaciones más importantes. Sabía que me ibas a decir eso de, de las la respuesta que los mundos más avanzados, digamos, uh, no procrean tanto. Pero también hay que pensar que los mundos más avanzados, pues tampoco, por ejemplo, como sabes que el mundo que vas a dejar o en el mundo que vives, también estás pensando, hostia, ¿por qué voy a ser un niño? Mm, y dejándole mm, a lo mejor uh, en un mundo tan malo, ¿no? Hombre, esto es de hoy. Esto, momento, hay mucha pero, gente, hay muchas pe, mujeres pe, que están diciendo que no quieren tener hijos porque no quieren dejar dejarles en un mundo así. Pe, pero en, <risa> ese, en ese sentido me refiero porque, porque si tú estás en un mundo mucho mejor y tienes de todo, uh -huh. pues sí que vas a ser un niño. O sea que la sobrepoblación también puede ser un problema. Pero es lo que digo, tenemos que vivir dentro de la capacidad de carga de lo que puede producir, lo que puede pro proporcionar el planeta. Si tenemos, si tú tienes tu nevera y te cabe cocinar para cuatro personas no vas a no vas a comprar no vas a tener seis personas comiendo de ahí y es lo mismo el planeta ¿Entiendes? esto es lo sí, que pero, parte de la educación sí, que recibiremos sí pero cómo vas a...? o sea vale pero mm, me refiero que cómo lo vas a implementar porque por ejemplo uno dirá bueno otro se lo puede pensar y yo voy a hacer el niño porque quiero jugar con él ¿Sabes en qué sentido me, me refiero? O sea, lo, es decir, que vale, sí que sabemos todo esto. Eh, que, entiendo. Eh, quería, perdón. Dime, dime, dime. No, solo no, quería sí, comentar no. que, que, que este, nuestra misma concepción o visión del mundo, o visión de lo que queremos hacer con nuestra vida, l, eh, está influenciada por las condiciones económicas y socioculturales de la época. Eh, nosotros eh, hacemos una proyección o, un, o lo que hace Jack es una extrapolación sobre lo que sería el mundo en una economía basada en recursos si la gente no tiene las presiones que tenemos en este sistema monetario. Sí. Que probablemente lo que decía Sue era que este, al tener tu, no tener, no, no, no tener una educación diferente y tener la posibilidad de elegir, no sé, estudiar cinco carreras y hacer diferentes cosas, eh, puedes eh, decidir más qué hacer con tu vida, que mucha gente se resigna, no, yo quiero tener un hijo porque para mí es más, eh, o sea, quiero experimentar eso, ¿no? Y probablemente la misma concepción de familia cambie, no sea lo mismo, yo quiero tener un hijo de mis, de mis de, o sea, de mi sangre y puede ser que mucha gente adopte, eh, o sea, no, no, no se puede extrapolar exactamente eh, esas condiciones eh, de, la, de una EBR bajo la misma educación que tenemos actualmente, bajo la misma cultura que tenemos actualmente. Este, eh, y claro, y si la gente está informada eh, sobre la las, las, eh, capacidad que tiene el planeta Tierra, la capacidad que tiene eh, que tenemos los seres humanos para abastecer a cuantos a cuántos habitantes sin poner en, en riesgo el medio ambiente, mucha gente... Y ya está pasando con las nuevas generaciones. Mucha gente toma decisiones responsables con respecto a eso. Entonces, eh, eh, es, es bien complicado juzgar eh, esa situación de una EBR con la misma cultura que tenemos actualmente y bajo, y bajo las mismas eh, condiciones. Yo, yo entiendo tu duda y, y, y es difícil dar una respuesta, pero eso es lo que te diría. Muy vale, bien de acuerdo. Darwin. Gracias. Y... Y otra pregunta, por ejemplo, has dicho que no va a haber cárceles ni policías ni todo esto, pero ¿qué pasaría en el caso que a alguien se le cruce los cables del cerebro? En el sentido que, por ejemplo, yo qué sé, se le muere el gato o la madre o lo que sea y se vuelve loco y dice, hostia, que esto no es un mundo tan bueno, como se cree? ¿sabes? Y empieza, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Cómo, ¿Cómo lo pararías o, cómo, o qué sistema de vigilancia o de, de protección tendríamos? Esto sí que no digamos no lo he visto en, en ningún vídeo. Darwin, ¿quieres responder tú? Porque has hecho eh, tu sí. con el otro. Venga, adelante. <risa> eh, está bien. Eh, yo lo que imagino, ¿sí? eh, no, no, no, no lo conozco directamente de, de los de las fuentes de YAC de, de o del Proyecto Venus, pero yo lo que imagino es que así como hay equipos de investigadores de... qué sé yo, que estudian la oceanografía, que estudian el clima, etcétera, habrán equipos interdisciplinarios que estudien esos casos específicos de seres humanos que le están haciendo daño a otros, ¿sí? Eh, lo correcto es eh, aislar a esa persona, como cuando está enfermo alguien. Mira, esa persona está enferma, alguien está enferma, lo ponemos en cuarentena para estudiar por qué está enferma, y buscar la manera de rehabilitarlo, sí, sin ningún tipo de castigo, eh, porque el proyecto Venus entiende que el castigo no, no sirve para nada, no, no mueve en absoluto el comportamiento para bien, entonces este creo que lo, que lo que sería es abordarlo de esa manera, no mira, esa persona está haciendo daño, vamos a tratarla, vamos a aislarla, así como cuando yo estoy enfermo de, de algo en específico, y lo estudiamos sin, sin el juicio que siempre le damos bajo esta cultura, ¿no? Ah, y él es un criminal, ese se merece es, eh, la peor de los castigos, porque así es que se corrige, o así es que le enseñamos a los demás, algo completamente primitivo, y, y se haría siempre bajo los parámetros científicos. Yo creo que esa sería la manera que imagino que sería una VR Vale, pero eso sería como, digamos, ya una vez que ha pasado la cosa, uh, lo hay Islas, Viene y tal, que sería un equipo que supongo que cada ciudad tendría, ¿no? Me imagino Ajá. que a ese te refieres. Sí, eh, sí, sí, eh, cuando ya pasó. No sé si tu pregunta era para prevenir o no sé si, eh, si entendí sí, bien bueno, la sí, Exacto, o sea, me refiero que, bueno, sí, sería, bueno, se podría plantear. Claro, hay muchos crímenes que pasan por, por las condiciones de, de nuestro sistema, ¿sí? Cambiando esos, esos problemas que nos da nuestro sistema económico, eh, el comportamiento cambiaría bastante, por un lado, ¿no? Por supuesto, hay cosas que no conocemos, eh, no quiere decir que la EBR va a resolver todos los problemas, habrá problemas que resolver, este, y siempre habrá un equipo científico que estudie en esos temas y, y buscar los métodos más eficientes para tratar de prevenir siempre esos, esos comportamientos eh, me imagino que puede ser que pasen algunos de esos comportamientos y, y actuar en la manera que, que, que comenté hace rato que creo que se actuaría muy bien Bru bruno también quieres decir agua también creo bruno no. ¿Ahora? Ahora, ¿eh? Vale, no, la verdad es que la respuesta ha sido bastante satisfactoria del compañero. Y un poco, explicarlo un poco de otra manera. En la sociedad actual basamos, volviendo al tema del libre albedrío, el, la justicia, no el, el código penal en eso, en que la gente es mala porque quiere ser mala. Entonces, aunque ya se intenta rehabilitar, la cárcel es un castigo. Sigue siendo un castigo, una celda, una celda hay pocas cosas, muy pequeñas, eh, como si castigándolo va, va a ser mejor persona, ¿no? Y eso es falso, ¿no? Se cogería a esta persona, ya sea bien por un grupo interdisciplinar, por los propios vecinos, y se le llevaría a un centro grande, amplio, con su libertad dentro de ese sitio, ¿no? Que pudiera moverse, no encerrado. Eh, y allí se trataría y se intentaría modificar su comportamiento y a la vez estudiar cuáles son los, fueron los factores sociales que le llevaron a actuar así, para modificarlo en la sociedad y que y poco a poco se, cada vez se den menos los comportamientos en la sociedad. Muy bien. Bueno, y eh, yo lo que... mi pregunta fue porque yo no sabía que va a existir un... un bueno, un, un grupo como esto, ¿no? Como este. Yo había entendido que no va a haber policía ni, ni nada de, por el estilo, ni cárcel. Y sobre lo que has dicho tú antes, eh, supuestamente hoy en día la, el cárcel es precisamente más o menos lo que ha dicho el compañero de antes, ¿no? Que eh, sería un sitio donde se supone que ahí lo, lo van a tratar, ¿no? O lo van a educar. Que no funciona es otra cosa. En otros países como me parece que Dinamarca o no sé dónde, han bajado un montón el sistema. O sea, han, han aplicado también el car... la cárcel es diferente, que hay más espacio, uh, no son tan violentos los, los, los policías de ahí con los, con los presos y todo esto, ¿no? Que está mal implementado es otra cosa, pero se supone que más o menos sería algo parecido. En Noruega, estás prima. hablando de los, las cárceles en Noruega. Bueno, hay una cárcel, eh, por lo menos que yo sé. Exacto, sí. eso. sí Que tratan a los presos como seres humanos en vez de como animales. Sí, exacto, que los deja también libre y, bueno, les van educando. Y ot otra pregunta. Se, puede, se puede también yo añadir una cosa. Eh, sí, el tema de la, las reacciones de la gente, eh, viscerales, muchas veces son las emociones. Entonces, esto es un tema que podemos tocar la semana que viene dentro de lo que es el comportamiento humano, el tema de las emociones. Y, y me gustaría que la pregunta que tienes ahí te lo apuntas y empiezas la semana que viene con, con la pregunta, porque ya llevamos hora y media, hora Perfecto. y cuarenta minutos, casi, vamos por las dos horas. Así Perfecto. Que, el tema de crear la escasez, me estáis tr trucando, ¿eh?, <ríe> con más y más preguntas. Ok, de nuevo os doy las gracias de corazón, <ríe> si tiene algún sentido decir de corazón. Um, estoy súper satisfecha con el, la respuesta que estáis dando y las conversaciones que estamos teniendo. Y de verdad, tengo muchas ganas, muchas ganas de veros todas toda otra vez la semana que viene. Ok. Besos Saludos. y brazos a todos, nos vemos la semana que viene. Voy a parar la grabación y, ah, y si podéis ver la, los vídeos que comparto va a ayudar también mucho para participar la semana que viene. Ok, venga. Ya, chao.